Que nada, el evento es posible gracias a todos los sponsors, así que muchas gracias a todos. ¿vale? Y mi nombre es Javier Javier Suárez. Trabajo en Plain Concepts en el equipo de movilidad, principalmente haciendo aplicaciones móviles, aunque también demos técnicas, herramientas y trabajamos fundamentalmente con, con tecnología Xamarin. Eh, normalmente cuando Trabajamos y hablamos de Xamarin, tenemos este enfoque. Este es el enfoque que se suele conocer como el Xamarin Native o Xamarin Classic, que es el enfoque tradicional, en el cual toda la lógica de negocio, nuestras view models, lógica, etc., la vamos a compartir con un código c -sharp, mientras que a las vistas la vamos a afrontar con código nativo, código específico de cada plataforma. Posteriormente a este enfoque llegó lo que conocemos como Xamarin Forms, que como sabéis compartimos mayor cantidad de código porque se añade una capa de abstracción sobre la capa de UI. De tal modo que podemos definir la misma de dos formas, con código c o con código XAML. A la hora de trabajar con Xamarin Forms nos ofrece un conjunto de páginas, un conjunto de layouts, elementos, todos los el sistemas de data binding que nos permite trabajar con el sistema eh, con el patrón en vivien, navegación, APIs de, de, eh, de animaciones, servicios de dependencias, etcétera, etcétera. Y cuando pensamos en Xamarin Forms el enfoque principal que solemos tener es este tanto a nivel visual como en concepto y es, principalmente hay dos plataformas móviles, el enfoque tradicional fue para plataformas móviles y tenemos plataformas móviles fundamentales, iOS, Android y, y Windows, y el enfoque que se le suele dar es justo este, aunque la realidad es que hoy día esto cambia un poco, ¿vale? Tenemos además de iOS y Android y por supuesto Windows, tenemos nuevas plataformas como son Tizen, como son Linux, como son desarrollo web... En Windows tenemos una enorme cantidad de opciones. Podemos trabajar con aplicaciones WP, pero vamos a ver a continuación que también tenemos la oportunidad de utilizar WPF. podemos utilizar eh, Windows Forms, etcétera, etcétera. El objetivo principal de la sesión es ver Summary Forms Everywhere. Es decir, en todos los lugares, en todas las plataformas a las que o bien ya está disponible en modo estable o en modo preview, o bien aquellas plataformas a las que va a llegar en los próximos meses. Nuevos backends. Bueno, más allá de eh, iOS, Android y Universal, a nivel de soporte nativo tenemos soporte para MacOS y también tenemos soporte nativo para Tyson, en este caso gracias a Samsung. ¿vale? Con la llegada de Xamarin.Front 3.0, además de una enorme cantidad de novedades relacionadas con Layout, eh, flex layout, Visual State Manager, mejoras en rendimiento, etcétera, etcétera, tenemos nuevas plataformas. Las dos plataformas fundamentales que recibimos son Linux, en este caso con GTK Sharp y WPF. En el caso de Linux, el soporte se consigue con GTK-Shar. GTK-Shar es una librería, en este caso en c -Shar, que no es más que un wrapper de la librería GTK eh, nativa, con la cual se desarrollan aplicaciones en, en Linux. El soporte que se añade a Phone es total. Tenemos soporte a todo el conjunto de páginas, todo el conjunto de layout, todo el conjunto de controles, además de recibir el soporte de todas las últimas novedades. Es decir, están soportados Visual State Manager, están soportados Flex Layout, etcétera, etcétera. Abre un montón de posibilidades, no solo el simple hecho de poder desarrollar aplicaciones para Linux, que sería lo más obvio, sino que nos abre un mundo nuevo de cara a dispositivos IoT, incluso a otro tipo de integraciones más complejas que veremos un poco más a continuación. Pero de entrada vamos a ver una, una primera demo. Esto es Ubuntu, en su última, su última versión, y eh, a modo rápido, si ejecutamos una aplicación phones eh, como sería esta, vemos que tenemos soporte a, a desarrollar aplicaciones con cierta complejidad. Tenemos diferentes opciones de layout, todas las opciones diferentes de navegación, Incluso tenemos diferentes opciones para eh, trabajar con, con layouts, pudiendo hacer sistemas de wrappings, etcétera, etcétera. En cuanto al desarrollo en sí, podemos desarrollar este tipo de aplicaciones desde Windows, por supuesto, Visual Studio para Windows, podemos desarrollar este tipo de aplicaciones desde Visual Studio para Mac, pero ¿qué pasa con Linux? En el caso de Linux, como sabéis, no tenemos de momento Visual Studio sí tenemos MonoDevelop y podemos trabajar con Monodevelop. Como trabajamos con cualquier eh, otro desarrollo Xamarin. Aquí tenemos una aplicación Xamarinforms. En esta aplicación XamarinForms tenemos una vista. Esta es la famosa aplicación de, del tiempo de, de James, ¿vale? A todo esto. Donde, eh, bueno, tenemos el SAMEL de la vista, servicios, etcétera. Podemos directamente pulsar el play, ejecutar la aplicación. Y una vez que ejecutamos la aplicación, bueno, pues podemos inventarnos cualquier código postal y podemos irnos directamente al código, poner puntos de ruptura, e ir depurando de igual forma que depuramos otro tipo de, de aplicaciones. Aquí tenemos el JSON de la respuesta de, del tiempo, etc. Vale. Vale. Eh, si nos vamos a eh, Visual Studio y abrimos el código de esta aplicación, ¿cómo creamos una aplicación en este caso para Linux? De momento no hay plantillas, al igual que si sí, cuando creáis un proyecto Xamarin Fonts os incluye la opción para elegir iOS, Android y aplicaciones universales Windows, no tenemos aún plantillas disponibles en eh, soporte oficial para Linux. Las aplicaciones para Linux son aplicaciones con una librería.net. El único requisito que se debe de cumplir es que tenéis que elegir el framework 4.61 superior. A la hora de ejecutar la aplicación en las propiedades de la librería, debe de cumplir que es un ejecutable y... La clase de arranque no es muy diferente a otras clases de arranque de otras aplicaciones. Se realiza la, la inicialización de la aplicación nativa, se realiza la inicialización de Xamarin y listo. ¿Vale? Esto sería el soporte de una aplicación Linux. En el caso de irnos a código específico, sabéis que en Xamarin Forms tenemos la posibilidad directamente de en Xamarin, o en código de personalizar la lógica o la UI en base a la plataforma. Tenemos la clase Device, que es una de las clases más importantes en, en Xamarin Phone, que nos permite detectar si estamos ante tabletas, si estamos ante Windows, si estamos ante Mac. En el caso de la llegada de nuevas plataformas, se mantiene exactamente todo igual. Si buscamos un Platform, directamente, al igual que tenemos un On Platform Android, tenemos un On Platform, en este caso, GTK. ¿vale? De modo que podemos realizar personalizaciones de la UI, en este caso específicamente para Linux. ¿Cuál es el estado de todo esto? Actualmente hay un paquete Nugget, llamado samarinfones.platform.gtk, que es totalmente público, y eh, el estado actual es en fase preview. ¿Qué se soporta? Se soporta todo. ¿Qué no se soporta? No se soporta transformaciones, principalmente las de rotación, también las de escala, y opacidad en ciertos elementos. ¿Y por qué esto es así? Pues esto es así porque el backend de Linux basado en GTK está bajado en la versión 2, 2.0. Mientras que en la versión 3.0 se reciben una diversa cantidad de nuevas novedades relacionadas con posibilidades de rotación, escala, opacidad. ¿Por qué se ha elegido la opción 2.0 en lugar de la 3.0? Pues porque básicamente todo el desarrollo actual basado en GTK, entre ellos Monodevelop, Visual Studio para Mac, etcétera, está basado en la versión 2 y se han aprovechado todos los workarounds, fixes, correcciones, parches, seguridad, etcétera, destinados y ya aplicados en ese desarrollo directamente aquí. ¿Vale? Si nos centramos en el mercado de escritorio Windows, esto es una gráfica de, de este año, eh, vemos que aunque Windows 10 empieza a ser el sistema basado en Windows más dominante en el mercado, a volumen de usuarios, Windows 7 sigue teniendo una cuota muy alta. Muy, muy alta. Actualmente más de un 40%. Y esto supone que si desarrollamos aplicaciones pensadas en escritorio con WP, ¿qué ocurre con nuestros clientes en Windows 7? Para solucionar este problema, otro de los nuevos backends que llega es WPF. El backend de WPF, al igual que el de eh, GTK, llega a la versión 3.0, llega en fase preview, añade el soporte a todos los elementos que se incluyen en Xamarin Phones, aunque eh, el, el estado de desarrollo es ligeramente inferior al de GTK. Siguen quedando ciertas cosas pendientes que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a ver una pequeña demo. La misma aplicación que teníamos de película la podemos ejecutar directamente en Windows. No. Vamos a abrir la solución en UWPF. Tengo internet. Pues no voy a enseñar la demo de UWPF. Pero bueno, básicamente... Eh, tiene soporte exactamente igual que GTK, podemos personalizar en este caso por plataforma con on platform, la palabra reservada sería WPF y en cuanto al estado del, de todo esto es bastante similar a GTK aunque eh, está ligeramente por detrás en desarrollo. No hay soporte a funcionalidad básica como accesibilidad, eh, listados con grupos, eh, transformaciones al igual no soportan prácticamente ninguna de las transformaciones básicas, etc. En la wiki de Xamarin Fonts, en la wiki oficial, en esta URL tenéis especificado eh, detalladamente qué hay soportado en cada una de las, de las plataformas. Luego llega Xamarin Forms en web. Xamarin eh, Fonts en web llega en dos sabores. Por un lado, la idea inicial era Xamarin eh, Fonts es una abstracción, un botón en Xamarin Fonts, lo convertimos en un botón nativo en, en Android. Lo convertimos en button en IOS. ¿Qué vamos a hacer en web? Vamos a utilizar en este caso una aplicación ASP.NET y vamos a transformar elementos HTML. Ese fue el enfoque eh, original, utilizando una aplicación ASP.NET donde el código cliente corre en este caso en un servidor. Posteriormente a todo esto, con el siguiente evolución y desarrollo de WebAssembly, todo exactamente igual funciona en este caso con WebAssembly. Esto está desarrollado por eh, la comunidad, en este caso... Eh, el creador principal es Frank Kruger, un miembro bastante activo en la comunidad Xamarin. Y vamos a ver un par de, un par de demos. Bueno, antes, mientras compila la versión de web, en WPF lo que tenemos es todo el código compartido, al igual que en otra plataforma, mientras que en el caso del de código específico de la plataforma tenemos un proyecto, por supuesto, WPF, con el punto de entrada de la aplicación en WPF. Al igual que ocurren aplicaciones universales Windows, ha creado una sobrecarga de la página principal, en este caso WPF, creando un Forms Application Page, que es exactamente igual a lo que podríais encontrar en plataformas como Windows Phone, Universal, etcétera. Y en este punto es donde se realiza la inicialización de Xamarin Forms y donde se realiza la carga de la aplicación. ¿Vale? Bueno, web. Por aquí tenemos web. Esto es una aplicación, en este caso web. Es exactamente la misma que estabais viendo anteriormente en, en GTK pero corriendo en este caso como podéis ver en Firefox y en este caso está corriendo en un servidor eh, ASP.NET. Exactamente la misma demo la podéis correr en este caso en WebAssembly con la diferencia de que todo correría a nivel local La gestión de todo esto, ¿cómo se realiza? Existen tres paquetes fundamentales, un paquete que se llama Wii un paquete que se llama Wii ASP.NET y un paquete que se llama wii.forms. wii.forms es el que contiene toda la implementación de Xamarin.Forms, en este caso en web, y en el caso de que queráis utilizar, en lugar de ASP.NET, en lugar de utilizar el paquete wii.asp.NET, utilizaréis un paquete que se llama wii.wasm, we de WebAssembly. ¿okay? El estado de todo esto... pues aún está verde, ¿vale? Hay un montón de eh, avances y el empuje de la comunidad y la recepción de este proyecto por parte de la comunidad es alta pero aún faltan elementos básicos como páginas fundamentales, como Master Detail Page página carrusel, pestañas algunos controles básicos como mapas etcétera, etcétera. Todo el estado de este proyecto lo podéis ver en este punto y la idea fundamental es que una vez que se cumpla todo el conjunto de implementaciones de Forms en web, enviar pull request a framework, a, a, al, al, al repositorio ...oficial de Xamarin.Forms y empezaría a estar en fase preview. Con esto os quiero decir que lo que antes consideramos fase preview... un WPF y GTK, aquí aún no se considera así. ¿Vale? Y si seguimos avanzando en eh, próximas plataformas o backend... ...que se están trabajando a nivel de Xamarin.Forms... ...la siguiente es Windows Forms, Básicamente cerrando el círculo de plataformas Windows. Soportan cualquier plataforma anterior de Windows... ...incluido en este caso XP cosa que la plataforma WPF no, no lo hace por la versión de del de, de, framework que requiere. Y en este caso la idea es cubrir absolutamente todas las funcionalidades, aunque al igual que Wii, está en un estado aún prematuro. Siguen faltando páginas fundamentales, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer una, una breve demo. ¿Alguna pregunta desde aquí? ¿Alguien? ¿Sí? Buena pregunta. De hecho, no lo quería hacer porque tengo aquí un switch del cual no me fío mucho, pero si nos fiamos... Y si tengo internet en el Mac... A ver... Vale, este es el MacBook que está justo al lado del, del equipo Windows. Es exactamente el mismo código que se, que, que se ejecutó en este caso en, en, en Linux. Y está corriendo en Mac. Efectivamente, GTK funciona tanto en Linux como en Windows como en Mac. Por eso al inicio comenté que, por ejemplo, para llegar a plataformas Windows, sobre todo anteriores a Windows 10 con U UWP, con aplicaciones Universal Windows, las opciones se multiplican. Porque se tiene GTK, se tiene UWPF, está llegando Windows Forms, Está UWP, aunque solo llegue a Windows 10, aunque como sabéis, con el futuro net, core versión 3.0 se podrán embeber, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces las opciones empiezan a multiplicarse. Volviendo a Windows, es una demo un poco chorra la que vais a ver, pero si lo veis por el icono de arriba mítico, es una aplicación eh, Windows Forms. ¿Vale? Todo el código de esta demo que la tengo por aquí, es XAML y es exactamente el mismo XAML que utilizaríais en una aplicación eh, Shammel in Fonts. Y todo esto lo que genera, pues, controles básicos que están soportados ahora mismo. sliders botones, cajas de texto, combos, etcétera, etcétera. La parte positiva de todo esto es que, eh, además de Wii, que la idea es tener soporte oficial, paquete oficial de cara al futuro, eh, se está pensando en cubrir absolutamente todo el soporte de Xamarin Forms, eso incluye las últimas eh, novedades, eh, flex, flex Layout, etcétera, etcétera, pero además, al igual que en el resto de plataformas, también hay interés en cubrir Skia, ¿vale? Skia Char. esto es Skia Char en este caso funcionando en Xamarin eh, Forms, funcionando en Windows Forms, ¿vale? El estado de todo esto. Por hacer un resumen, es, por supuesto, Android, iOS y aplicaciones universales Windows tienen soporte oficial, en este caso por Microsoft, por la propia Xamarin, el estado es estable, mientras que en el caso de MacOS, aunque lleva ya eh, para dos años eh, fuera, eh, lo siguen considerando preview, aunque yo ya lo consideraría estable. En el caso de GTK y WPF acaban de salir con la versión 3.0, se consideran previews, y todas las demás están en desarrollo, web y Windows Forms. ¿Vale? Para probar, investigar, ok, producción aún no. ¿vale? Nuevos dispositivos, Tyson. Tyson el soporte lo da Samsung. Es un soporte oficial y eh, a lo largo de los dos últimos años, Tyson se anunció hace ya prácticamente dos años con soporte para Summer informs El soporte inicial era bastante limitado, eh, mientras que a lo largo de los sucesivos meses se empezó a recibir soporte no solo a teléfonos eh, que como sabéis aquí es difícil ver uno, pero en, en mercados emergentes quizás se ven un poco más pero sobre todo Tizen donde reina son en dispositivos IoT y más que en dispositivos IoT hablamos de dispositivos más genéricos como Teles, eh, Wearables etcétera, etcétera en el caso de Teles, el soporte a Teles llegó eh, el año pasado, pero ¿qué ocurría con los Wearables? al fin y al cabo es uno de los puntos fundamentales de venta de, de, de Tyson. no podías hacer una aplicación para eh, Wearables con Tyson, en este caso utilizando Phones. Lo que están haciendo en el caso de eh, eh, Wearables en el caso de Tyson, es crear un paquete Nugget que se llama Circular UI. Es un proyecto open source que lo que hace es que incluye todo el soporte de Wearables incluido con Phones. Esto incluye servicios, esto incluye APIs auxiliares, esto incluye... Además, por supuesto, elementos visuales, controles. Tenemos controles adaptados y pensados para el comportamiento UI específica de Tyson. Vamos a echarle un pequeño vistazo. Este es el, el Tyson Studio, eh, la gestión de emuladores. Y desde, desde ya tenéis opción a poder crearos emuladores para, para Wearables. ¿vale? Aquí vamos a abrir un proyecto, en este caso, con eh, Xamarin Forms aquí, y vamos a desplegar este ejemplo directamente al emulador bueno, mientras despliega lo que ha hecho Tyson es incluir un conjunto de controles de igual forma que se incluyen en Xamarin. tenemos páginas, tenemos layout y tenemos elementos visuales donde, como os podéis imaginar, la mayor diferencia en este caso con, con los controles habituales de Xamarin es que contienen la palabra Circle delante. Tenemos una Circle Page, tenemos un Circle Day Picker, tenemos un Circle Progress Bar, etcétera, etcétera. Por el nombre, ya casi que podéis deducir qué hacen. Vamos a dejarlo de, desplegando mientras continúo. Y ahora vemos la, la demo. Y luego por otro lado tenemos IoT. En el caso de IoT, ¿alguien conocía esa Xamarin IoT? Bueno, algunos sí. Yo no toco. Es <ríe> mi ordenador. Bueno, he de decir que a este señor que tenemos aquí en primera línea esta mañana le ha petado el ordenador a 30 minutos de su charla y que yo eh, en un acto de voy a revisar mi charla y voy a... Esta mañana eh, encendí el ordenador y me ocurrió exactamente lo mismo y he tenido que restaurar arriba durante 30 minutos el ordenador. No sé muy bien en qué estado está, pero bueno, parece que se recupera. Bueno, para los que no conozcan Xamarin IoT se anunció en el año pasado y desde el año pasado este se ha ido incrementando a pasos agigantados. Básicamente, el, el, el enfoque es prácticamente el que siempre suele buscar Xamarin. Es una forma de utilizar y desarrollar, en este caso, aplicaciones para dispositivos IoT. El objetivo fundamental es, sabéis que en el caso de Windows tenemos soporte con Windows IoT y en el caso de Android tenemos también soporte para trabajar con IoT. Pero Xamarin IoT se centra en eh, dispositivos con Linux, que al fin y al cabo muchos de ellos, como por ejemplo esta Raspberry Pi que tenemos por aquí, se pueden utilizar exactamente igual que podríamos utilizar con Windows IoT. Pero el objetivo fundamental es abstraernos de código común entre diferentes placas y entre diferentes sensores a la hora de trabajar desde IoT con Linux. Se soporta MQTT, AMPQ, etcétera, etcétera. Y tenemos ya opciones de creación de, creación de qué proyecto, tenemos plantillas, modos de depuración. A la hora de trabajar con placas, trabajamos de una forma muy similar a cómo se trabaja hoy día con iOS, desde Windows, que como sabéis tenemos el agente Mac, al cual conectamos remotamente a todos los más disponibles eh, en, en la red. En este caso conectaríamos a todos los dispositivos IoT, Linux disponibles en la red, para poder conectar, desplegar, depurar, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer desde hace poquito? Pues lo que podemos hacer desde hace poco es en todos aquellos Linux que tengan eh, interfaz gráfica. Aquí en esta pantalla es Raspbian, corriendo en una Raspberry. Podemos ejecutar cualquier aplicación, llamar Informos. En este caso, como os podéis imaginar, si tenemos corriendo una placa eh, Raspberry Pi con una distro Linux y tenemos un backend que da soporta Linux, estamos utilizando el backend que da soporta Linux, en este caso GTK. Y podemos hacer combinación de GTK con Xamarin eh, eh, IoT. ¿vale? ¿Qué se puede conseguir? Bueno, ahora vamos a ver esa demo de ahí, que básicamente lo que se encarga es, eh, reproducimos esta UI hecha con GTK, con gráficas, tenemos la Raspberry Pi con un pequeño sensor que se encarga de medir eh, humedad y se encarga de medir temperatura. Básicamente, cada cinco segundos toma los datos del sensor, lo envía en este caso a un storage en Azure, utilizando una web API, y utilizando la misma web API, hacemos consulta, nos traemos la información y la mostramos. ¿Vale? Toda esa lógica de captura de información, envío datos, recupero y muestro en la UI se hace desde la propia Raspberry Pi, en este caso. ¿vale? Ahora mismo vemos esa demo, pero antes de eso, eh, un pequeño vídeo para que os hagáis también una idea de, de todo esto. Eh, esto es Visual Studio para Mac, corriendo en este caso todo lo que os estamos comentando. Básicamente está conectando a una Raspberry Pi, que es esta, a la cual está conectada ahora mismo por VNC. Y despliega una aplicación y esa aplicación eh, lo que hace es conectar en este caso con servomotores, que son esos de ahí, y moverlos. ¿vale? Toda la conexión en este caso con esos servomotores, el código es exactamente el mismo entre diferentes placas y la UI es exactamente la misma también, es totalmente compartida. Está hecha con XAML y exactamente la misma UI se puede compartir con, con otras plataformas. Y al final... El objetivo ideal, idóneo o divertido de todo esto, pues sería conseguir una UI un poco más currada, vale, pensando en alguien. No sé si se ve muy bien, pero básicamente es un es un bueno es un GIF animado donde tenemos un sensor que va capturando los diferentes puntos que tenemos a, a nuestro alrededor. Para que veáis cómo sería un proyecto de IoT. No tiene nada muy mucho muy especial con respecto a una aplicación, en este caso Linux, sencillamente eh, cuenta con un paquete adicional que es Xamarin IoT. En este caso la aplicación GTK sería esta, aquí tendríamos el arranque que es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, se inicializa la aplicación, se inicializa Xamarin, para quien ya haya desarrollado con Xamarin.Form tenemos un custom render para las gráficas, aquí se realiza también la inicialización del custom render. Y en el caso de todo el código común compartido de la aplicación, tenemos Vistas, view model sí, estamos trabajando con una aplicación visual en, en, en IoT, pero trabajamos igual que con una aplicación móvil, en Vivien, servicios, inyección de dependencias, etcétera. etcétera. En la ViewModel, cada inyectamos un par de servicios, debería de compilar esto para evitar errores, pero uno de ellos es básicamente el que se encarga de tomar la eh, medición del sensor, esos servicios los tenemos aquí, el sensor... Y la información se captura justo aquí. vale. Todo esto, dada Fruit, etcétera, etcétera, pues eso es lo que hemos comentado que viene de Xamarin IoT y es totalmente compartido. Y en cuanto al resto, no es más que la comunicación con un storage en Azure y una REST API. Utilizamos de nuevo eh, todo lo que venimos utilizando con aplicaciones eh, Xamarin habitualmente: un HTTP client, con toda la información para acceder a la API, obtener los últimos datos de la API, etcétera, etcétera. Y en cuanto a nuevas opciones, ¿qué tenemos a nuestro alcance para crear cada vez aplicaciones más potentes, eh, integradas con mayor cantidad de servicios, eh, por supuesto eh, más atractivas a nivel visual? En los últimos meses lo fundamental son este listado de puntos. Por un lugar, eh, la llegada de Skia. Ahora hablaremos sobre Skia sobre y Loti. En el caso de novedades de Xamarin Forms 3.0, sobre todo Flex Layout y Visual State Manager. ¿Alguien ha echado yo un ojo? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí? Ahora lo vamos a ver. Y luego, por otro lado, eh, integración con otro tipo de engines, en este caso, por ejemplo, como de videojuegos, como Urujo o Engine, a la cual ahora vamos a ver una, una demo. ¿Qué significa eso? ¿Va a explotar? Y integración con plugins, que como sabéis hasta ahora... La gestión de los plugins, la comunidad Xamarin es, es, es increíble, hay una enorme cantidad de plugins. Lo que es cierto es que querías utilizar, eh, compartir información en Twitter, por ejemplo, y te podías encontrar como tres plugins de share diferentes. ¿vale? Hasta ahora eh, eso podría ser un problema que se ha solucionado, como sabéis, lo habréis visto en otras sesiones con Xamarin Essentials. Luego por otro lado tenemos el toolkit de phones y luego por otro lado el core de phones viene tomando una decisión en los últimos meses que es bastante interesante, que es básicamente todos aquellos plugins. Por ejemplo, eh, a nivel estadístico había más gente utilizando un plugin muy conocido de la comunidad para utilizar un carrusel que el carrusel oficial. Eso bueno, es, es una realidad. O la mayoría de gente empezaba a necesitar una eh, tab bar, el lugar de arriba, abajo, eh, casi que en más ocasiones que arriba. Entonces, ante esa enorme cantidad de custom renders, la medida que están tomando en el equipo de Xamarinforms es directamente comunicarse con los chicos que crean estos plugins y los están integrando directamente en el core. En los últimos dos meses, si ves el número de commits, hay varios de ellos, entre ellos tab bar, Carrusel View, etcétera, etcétera. Skia es una de las opciones que tenemos en Xamarinform más interesantes. Eh, la tenemos disponible en todas las plataformas, iOS, Android, Windows, eh, y también en las nuevas, WPF, GTK, etc. Y básicamente es un engine de gráficos 2D. ¿Y por qué es interesante? Pues porque nos permite directamente dibujar todo. Tenemos formas, traslaciones, renderizado de texto, efectos, etcétera etc. Eh, a la hora de desarrollar aplicaciones visualmente complejas es una opción a tener en cuenta. Y ahora vais a ver un ejemplo donde se le puede sacar bastante partido. Incluso hay eh, frameworks que básicamente se basan en justo esto. Luego tenemos Lottie. Eh, Lottie es un, un conjunto de eh, un framework que reproduce una serie de animaciones, en este caso hechas con After Effects. Ese, ese conjunto de animaciones son archivos JSON, que son archivos bastante livianos. Toda esta pantalla que tenéis ahí es el típico wall throw en una aplicación, donde sin duda no tiene nada en especial. Todo lo que gana es el conjunto de animaciones en Lottie. ¿vale? el resto son textos. Y diferentes pasos en un, en un carrusel View. En este caso, las posibilidades que tenemos con Lottie son de reproducir exactamente la misma animación, en este caso hecha por el equipo de diseño en todas las plataformas. En este caso, aún no hay soporte a las nuevas, eh, pero sí a iOS, Android y desde Xamarin Forms, con posibilidad de reproducir hacia adelante, hacia detrás, etc. En cuanto a Flex Layout, es un nuevo layout bastante complejo. Para quien desarrolle en web y conozca Flexbox, enhorabuena, porque ya conocéis Flex Layout. Es una interpretación de Flexbox, en este caso con código XAML o con código c Para los que no lo conozcáis, es un layout pensado directamente para ser layout complejo, que sea flexible, que sea dinámico, que sea adaptativo, etcétera, etcétera. Y algo muy parecido ocurre con Visual State. Hasta ahora esto lo podíamos hacer de diferentes formas, aunque no podíamos conseguir exactamente un resultado en el cual, ante cierta condición, pudiéramos cambiar un estado visual por otro. Vamos a ver algunas demos relacionadas con todo esto. Rápidamente. Bueno, para no aburriros arrancando el emulador. Aplicaciones complejas. Eh, a nivel visual... Aplicaciones con contenido dinámico, con contenido 3D, aplicaciones con ARKit, con ARCore, etcétera, etcétera. ¿Cómo se consiguen todo este tipo de aplicaciones? Pues, en este caso, os lo voy a enseñar cómo lo hacemos nosotros en este caso utilizando Engine. Eh, Quien haya ido a la charla de de Javi eh, Cantón, eh, su PT pr de presentación de web es mucho más bonita que la mía pero básicamente engine de videojuegos 3D, con soporte a múltiples plataformas y en este caso lo que a nosotros nos interesa es tenemos un editor totalmente visual donde podemos configurar una escena visual 3D y nuestro objetivo básicamente es integrarlo en una aplicación Xamarin.Forms ¿Cómo conseguimos esto? Aquí tenemos la escena en 3D es un modelo, en este caso gratuito descargado de internet un conjunto, una única cámara, un par de posiciones donde vamos a ir moviendo las, las cámaras eh, una entidad con un plano en el suelo y otra entidad para poner los límites en este caso para, para eh, no salirnos nunca en este caso de, de la visualización del, del coche. Lo que estamos haciendo aquí es que desde Wave, en este caso, hay integración con Xamarin Forms. Lo que podéis hacer es editar el proyecto y en las preferencias del proyecto al añadir una nueva plataforma por ejemplo, WP tenéis una opción, un launcher que es de tipo Xamarin Forms. al pulsar este botón OK lo que va a ocurrir es que os va a generar un nuevo proyecto este nuevo proyecto tiene una pinta como lo siguiente Bueno, el resultado final es algo como esto ¿vale? donde tenéis integración podéis jugar con, con las cámaras Tenéis integración, por supuesto, con Xamarin Forms, donde podéis jugar con eh, interacción entre elementos 2D, en este caso de Xamarin Forms, contra elementos 3D, en este caso, por ejemplo, cambiar el, el color del, del coche. Y todo esto se consigue de la siguiente forma. Tenemos un... voy a parar el proyecto... tenemos un proyecto Xamarin Forms. ¿Cómo hemos conseguido integrar dentro de la vista el elemento contenido 3D? Una de las formas más poderosas que seguimos teniendo casi desde el principio para interactuar con elementos nativos, en el caso de Xamarin.Forms, Forms, es Custom Renders. En este caso se ha hecho un Custom Render que se ha llamado Web Engine Surface, que lo tenéis definido dentro de Controls. Básicamente recibe, en este caso, un, un game, un juego, en este caso. Al fin y al cabo estamos ante un motor de, de videojuegos. Y en el renderer, en la implementación, lo que hacemos es implementar, inicializar, pasar el juego y renderizar. De igual forma, con Wave podemos hacer, cambiando el sistema de cámaras, un juego en este caso con contenido para Rkit y para ahorraros la depuración y compilación, Creo que la tengo ya aquí preparada. Bueno, no sé si se ve. En teoría estoy el coche en, encima del portátil y básicamente eh, podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos justo antes, cambiar el coche. La forma de hacer este tipo de interacciones es exactamente la misma. Estamos ante una aplicación Xamarin.Fonts, todo el sistema de la aplicación es Xamarin.Fonts, estamos con nuestra aplicación, punto de entrada de la aplicación, diferentes páginas, esta es la página principal, el menú lateral con colores, estamos utilizando un plugin bastante conocido de la, de la comunidad, es over Kit, para sacar el menú, etcétera etcétera En el caso de la integración entre 2D y 3D, lo que hacemos en este caso es... Que accedemos al contenido 3D, la, la escena principal del juego, accedemos al coche, textura, modificamos color, etcétera, etcétera. Pero tenemos opciones de hacer todo este tipo de operaciones. Una de las formas fundamentales para llegar más lejos con, con Forms es eh, Custom Renders. Pero si seguimos viendo hacia adelante, vamos a ver otro caso bastante interesante y es la extensibilidad en el caso de Visual Studio. ¿Quién ha hecho extensiones para Visual Studio? con bueno, algunos. ¿Quién la ha hecho para Windows? ¿Para Mac? Menos gente. Vale. En el caso de crear extensiones para Visual Studio, eh, son modelos diferentes. Tan diferentes que el sistema de UI es totalmente diferente. En el caso de Windows se utiliza WPF, en el caso de Mac se utiliza XWDLT, GTK, etcétera, etcétera. Pero si esas palabras ya empiezan a sonar, eh, porque la hemos estado hablando a lo largo de toda la sesión, ya podéis imaginar que aquí podemos empezar a buscar una solución. Y el caso es que ahora mismo no tenemos opción de compartir UI, no tenemos un modelo común no de compartir código, etcétera, etcétera. Lo que vamos a realizar con Xamarin Fonts, y esta es una opción bastante interesante eh, que están empezando a aplicar. Eh, Alguien conoce Merfactor? No, sí, vale, bastante gente. Es una herramienta tipo eh, refactorización de código, generación de código, etcétera, bastante adaptada en este caso a desarrollo Xamarin. Está disponible para Mac y lo que vamos a ver a continuación para su creador es un antes y un después, porque eh, no tenía capacidad para portar toda la logica toda la lógica de su plugin de Visual Studio para Mac a Windows. Lo que vamos a conseguir es directamente utilizar, en el caso de Mac, el backend de GTK -Shar. en el caso de Windows el backend de WPF. Vamos a crear una UI común, vamos a seguir trabajando con MVVM al igual que desarrollamos una aplicación, vamos a compartir el código y de esta forma eh, al final todo el conjunto de lógica específica, por ejemplo acceso al listado de proyectos, discos, etcétera, vamos a trabajar creando plugins. ¿Sí? De igual forma que trabajáis hoy día en una aplicación móvil para acceder a la cámara. Tenéis una interfaz, hacéis una implementación en iOS, una implementación en Android, aquí ocurre algo bastante parecido. Vamos a ver una demo bastante básica, inicial. Hago switch de máquina. ¿Se ve? Sí. Vale, pues vamos a abrir un ejemplo básico de todo esto. Y sobre todo vamos a ver lo primero en ejecución. Eh, cuando estáis creando un, una extensión, tenéis tanto en Visual Studio para Windows como en Mac proyectos para crear add-ins. Esto es un proyecto para crear add-ins. No nos vamos a centrar por ahora en el código. Quiero que veamos rápidamente de qué se trata. Cuando ejecutamos nos crea una instancia experimental, en este caso de Visual Studio, donde ya va instalada nuestro, nuestro add-in, que es justo esta que acabamos de levantar. De modo que en Tools ya tenemos aquí algo visible y si creamos un nuevo proyecto, en este caso por ejemplo de, de Xamarin Fonts, un nuevo proyecto vacío, lo vamos a llamar test eh, directo. Lo vamos a crear en el escritorio por ejemplo. Tú, tú, tú, tú. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vale, bueno, aquí tenemos un proyecto creado, tenemos una vista en XAML y lo que podemos hacer ahora es editar y previsualizar Shamel. Esto nos muestra un previewer y este previewer pues podemos añadir eh, más información, podemos modificar esta información, hayamos añadido un botón, etcétera, etcétera. ¿Cómo hemos creado todo esto? Pues si nos vamos al código de la extensión, aquí tenemos el código, y si os fijáis tenemos View Models, Views, tenemos una View con el Previewer, en este caso la vista lo que va a previsualizar es XAML, con lo cual tenemos una Content View, y en el caso de el, la... Eh, la View Model lo que hace es acceder al texto del, eh, de, de, de la página que estamos editando, en este caso en el editor, y llama un helper que se llama Previsualizar Shammel, que como os podéis imaginar, aquí dentro lo que estamos haciendo es parsear la información y mostrar la información, convirtiendo lo que tenemos en SHAML, en este caso, a eh, una vista real. No es un gran ejemplo, porque si nos vamos a nivel de UI, es cierto que aquí la cantidad de código que nos estamos ahorriendo de UI no es muy impresionante. Como ya preveía esto, vamos a volver en este caso a Windows y vamos a ver un caso un poquito más interesante. Y es con una demo eh, de una herramienta que se llama Misurer 4000. ¿Vale? No sé si está por aquí. Bueno, lo, lo veo allí muy, muy feliz, así que supongo que es él, aunque yo con mi vista borrosa, no sé si eres una mancha gris o una mancha verde, pero en cualquier caso... Esta herramienta está hecha por la comunidad, está hecha por, eh, por varios compañeros de la comunidad. Eh, ahí tenéis la URL de, de descarga. Y es una herramienta bastante interesante que lo que permite es lo siguiente. Eh, uno de los puntos que sin duda no es importante, pero que sí que eh, nos preocupamos a nivel de, de desarrollo en Xamarin es cuánto código estamos compartiendo en realidad, cuánto código estamos reutilizando. Esta herramienta lo que se encarga es de elegir un proyecto, vemos... ...qué cantidad de código es específico en iOS... ...qué cantidad de código es específico en Android... ...qué cantidad de código es específico en Windows... ...es una herramienta bastante interesante... ...está hecha en WPF en Windows... ...está hecha en Cocoa en Mac... ...y por supuesto no comparten absolutamente nada de la vista... ...¿qué podemos hacer? Bueno, aquí la vamos a convertir a un, a un adding... ...en este caso, ahí veis... ...una en Windows, una en Mac... ...el comportamiento como veis es prácticamente el mismo... Por las gráficas ya podéis deducir que es código específico, que es código eh, de plataforma. Y si pasamos al Mac para ver el código... Vale. Bueno, tenemos varios proyectos. Un proyecto llamado Add in Mac, un proyecto llamado Add in Windows, que por razones obvias desde Mac no cargamos, y un proyecto llamado Core. En el proyecto llamado Core compartimos vistas. Esta vista sí tiene bastante más chicha, como podéis ver, tenemos diferentes datos de información, etcétera, etcétera, pero además tenemos custom renders. En este caso utilizamos Oxy plot y podemos mostrar gráficas de cantidad de código compartido en Windows y cantidad de código compartidas en, en Mac. Tenemos una view model asociada, todo el código relacionado con eh, obtener la información, etcétera, es totalmente compartido. Al final es el mismo código que ya tenía compartido la herramienta, pero en este caso compartimos todo ese código común más la vista. Y lo único que hacemos a nivel de proyecto nativo es el enlace con los comandos en Visual Studio y el archivo de configuración que define la herramienta si la ejecutamos, si tenéis curiosidad, aunque creo que me queda poco tiempo. Volvemos a abrir una instancia de Visual Studio, abrimos un proyecto de prueba, por ejemplo, películas, Si veis ya en Tools tenemos una opción que se llama Missouri 4000 que está desactivada porque no teníamos ningún proyecto abierto. Una vez abierto un proyecto podemos pulsar, aceptar y nos abre un diálogo con la cantidad de código compartido, específico, número de líneas, etcétera, etcétera de este proyecto. Todo esto está conseguido gracias a utilizar en este caso el backend GTK cachar en Windows y el backend WPF en Windows y el backend GT-Cachar en, en, en Linux. ¿Cómo hemos conseguido esto? Al final, todo lo que hemos hecho a lo largo de aquí, aparte de acceder a nuevas plataformas como Linux y Mac, es utilizar Custom Render, Native Forms Embedding y librerías de Binding. En el caso de, eh, por ejemplo, utilizar eh, Web Engine dentro de una aplicación Forms, lo que hicimos es un Custom Render, como vimos anteriormente, donde teníamos, por supuesto, el Renderer y la implementación nativa. Y luego, por otro lado, lo que utilizamos en el caso de eh, Addings, etc., es Forms Embedding. Forms Embedding es una funcionalidad que anunciaron el año pasado, que básicamente lo que nos permite es utilizar cualquier content page, cualquier página de Xamarin convertirla a un elemento nativo de cada plataforma. Esto estaba incluido en iOS, Android y Universal y, por supuesto, se ha incluido en todas las nuevas plataformas: GTK o WPF, etcétera. En el caso de WPF conseguimos un, fr un framework element, en el caso de GTK conseguimos un widget, etcétera, etcétera. Lo que hacemos en el caso de eh, los add es justo esto. Tenemos una vista en Xamarin Forms, en cada caso lo transformamos en un elemento nativo y lo mostramos en las ventanas nativas que maneja en este caso Visual Studio. Pero gracias a eso, creamos... Me he, saltado, he revelado. Gracias a eso, eh, conseguimos que, por un lado, con la nueva versión de Xamarin Forms tenemos acceso a más plataformas, principalmente WPF y Linux. Aunque también se incluyen nuevas opciones, en este caso de wearables, en el caso de... ...de Samsung y gracias a las nuevas plataformas tenemos nuevas opciones. Las principales, las más destacables son el acceso a Xamarin IoT y eh, la posibilidad de crear extensiones para Visual Studio. La posibilidad de crear extensiones para Visual Studio lo están mirando eh, en varios equipos, entre ellos, como ya hemos comentado, MR Factor... Pero incluso, por ejemplo, a nivel interno nosotros en WebEngine ya tenemos herramientas que hacen justo esto y están disponibles en un Visual Studio para Windows, Visual Studio para Mac. A nivel de UI, eh, mi recomendación es echar un vistazo a Skia, Skia Sharp, echar un vistazo a todas las nuevas novedades relacionadas con UI, Visual State Manager, Flex Layout. Y en cuanto a Custom Renders con pocas líneas podéis conseguir integraciones bastante complejas. Aquí hemos visto rápidamente y fugamente una demo mezclada con 3D, una demo mezclada con RKit, todo eso lo hemos conseguido gracias a un custom render. ¿Vale? Normalmente cuando se piensa en todo este tipo de funcionalidad nos vamos directamente a nativo, ignoramos forms porque pensamos que es imposible, aunque realmente no ha sido un salto para nada complejo. ¿Vale? Y ya llegando al final... Muy bien. Bien. Llegando al final... Eh, no sé si tenéis preguntas, pero tengo dos licencias para sortear, ¿vale? Una de ellas es de GrialWikit, que es un conjunto de elementos visuales, para fonts, etcétera, y otra es SlideShammel, que es una herramienta para previsualizar cualquier cambio de código al SAML. Los dos primeros que preguntéis os la lleváis. ¿Vale? Si no pregunta a nadie, la sorteamos igual, no. ¿Vale? preguntas? ¿Cómo se siente? Decía que tengo una pregunta, pero que cedo mi licencia para el siguiente, ¿vale? Que quería preguntar qué relación tiene un montón de cosas estas que has... no sé, no no funciona muy bien. No sé qué Ahora, ahora sí, vale. Que te quería preguntar ¿Qué relación tiene muchas de estas cosas que has contado, como por ejemplo lo de GTK y Windows Forms y tal, por ejemplo con lo que están haciendo con Netcore, que también va a tener eh, pues posibilidad de usar Windows Forms, por ejemplo, etcétera? ¿Qué, ¿Qué va a haber? ¿Como varias plataformas en paralelo con net estándar como Nexo Común? ¿O van a tratar de unificarse en algún momento o qué? Porque los que llevamos muchos años con esto, algunos estamos perdidos, vamos. Ahora, ahora mismo sin duda alguna no está unificado, aunque la idea fundamental es unificarlo bajo net estándar eh, la versión 3.0. La idea que sería que, como bien sabes, las principales novedades relacionadas con... Eh, me imagino que estás hablando de poder incrustar código eh, UWP en aplicaciones Windows Phone, aplicaciones UWPF, etcétera, etcétera. Todo eso llega con la versión 3.0 y, en parte, todas estas nuevas plataformas relacionadas con Windows Phone, relacionadas con eh, WebAssembly, llegarían igual. Con lo cual cabe destacar y... y no, no quiero soltar la palabra SAML estándar, pero entre SAML estándar y eso debería de haber unificación. Aunque en realidad, la, la realidad es que hoy día mmm, no está todo unificado, como bien has podido deducir. ¿Vale? ¿Más? Bueno, la pregunta era un poco por el SAML estándar, saber el estado en el que está, porque el repositorio lleva abandonado un montón de tiempo. Habéis visto lo de esto está muerto, ¿no? Me imagino. <risa> Vale, pues en principio, como sabéis, en el build del año pasado ya se anunció y se incluso se lanzó un paquete llamado alias relacionados con Standard, que básicamente lo que permite es hacer un alias entre elementos de UI de samarinforms y elementos de UI de WP. En este build pasado no hubo grandes novedades relacionadas con XAML estándar. Lo que se comentó es un poco los planes de cara a futuro, que básicamente es... Eh, versión 3.1 de XAML Informs, llegaría una primera preview relacionada con XAML Standard. No hay fecha determinada de XAML eh, de la versión 3.1, o no hay una fecha concreta. Final de año se completa la integración eh, de XAML Standard añadiendo soporte a buying y un conjunto de características, como sabes, si tenemos incluidos en, en XAML, en el caso de aplicaciones WP y no están incluidas en Summer Informs. Entonces, ¿cuál es el roadmap? A priori, eh, llegaría en el Summer Standard a Summer Informs entre ahora y final de año, pero no hay mucha información. Eh, básicamente, si no recuerdo mal, salieron una slide, que además era la misma en un par de sesiones de, del Bill, y no se ha liberado, mencionado nada más. Muchas gracias. Una pregunta, ¿tienes constancia si los fabricantes de controles están adaptando sus controles a estos nuevos backend o por el contrario tenemos que hacer lo que hemos comentado a veces de renders y así y trabajárselo uno un poco más? Buena pregunta. Eh, lo que sí que tengo constancia es, y lo podéis ver por ejemplo en, incluso en plugins de James, que lo tendréis por ahí, y, y otro miembro de la comunidad, que sí que se ha incluido soporte a plataformas, por ejemplo, como Tyson, eh, hay miembros que he empezado a ver eh, que están incluyendo soporte a, a Linux. Lo que es cierto es que, por ejemplo, a día de hoy desconozco eh, si tienen planes o si tienen algo preparado para WPF, Xamarin Informs WPF, Xamarinforms GTK o cualquier otro tipo de nueva plataforma de fabricantes, como imagino que te refieres a Telerix, Infusion, etcétera, etcétera. Lo, lo desconozco. También es cierto que estamos en fase preview y que la primera preview pública salió con Summer Info 3.0, que salió con el Build, que fue hace un mes aproximadamente. O sea, que yo creo que le, darí, le daría un poco de tiempo. Pero en principio, eh, sobre todo a nivel de comunidad, te diría que sí, que todo está creciendo y que lo habrá. A nivel de fabricante, de momento no, no lo hay. Una preguntilla para el tema del web. Eh, lo que has comentado de Summer Inform para el tema web, si tuvieras tú ya una página web, ¿puedes integrarlo? O sean completamente diferentes. Si tuvieras una página web ya desarrollada. Sí, con SPN core por ejemplo. ¿Habría, a lo mejor, alguna manera de compatibilidad entre ellos? Lo, si bueno, popular? lo que has visto de web, lo que te permite es eh, utilizar código XAML para definir la UI, igual que desarrollar la UI con ese mismo código XAML para iOS, Android, etcétera, y crear una página web, ya sea bien a SPN Core o ya sea bien eh, con WebAssembly. Ahora bien, si tú lo que quieres es embeber alguna página web ya existente, lo que tendrías que utilizar es el control, en este caso WebView, que te permite embeber ese contenido de HTML dentro de la aplicación. ¿vale? Si lo que quieres es embeber algo HTML dentro de la propio backend de HTML, <risa> también puedes hacerlo porque el backend, el control WebView, por ejemplo, ya existe. ¿vale? No sé si... Ahora, si lo que quieres es coger el código de la web y crear una app, eh, no es el enfoque. Eh, se puede conseguir, pero hay otros enfoques para conseguir justo eso. No sé si... ¿Más? ¿No? ¿Nadie más? Pues, muchas gracias a todos. Eh, bueno, también tenéis descuento en el, cur el curso de Campus MVP, ¿vale? que acaba de salir uno de Eduardo Tomás, que lo tendréis por ahí también. Eh, y también se ha lanzado la actualización del de Xamarin, aprovecho. 10% de descuento y sobre todo los que habéis preguntado, que creo que sois cuatro, sino cinco, acercaos. ¿vale? Entre los cinco ya aquí hacemos un apaño para las licencias. ¿vale? Y a los demás, muchas gracias a todos.